loco que es igual madre no sino marica que tienen mucha ah está bonita esta skin Vamos, vamos, vamos. Los voy a llevar a donde hay gente vea. Bueno, matan o los matan, vea, papá. Vea los. ¿Es en el camión o qué? Arriba arriba arriba arriba arriba arriba. Atrás atrás atrás atrás atrás atrás. Atrás. ¿Por el de arriba? No, no, no, el de arriba queda. <susurra> Marica me bajó. Está casi muerto, está casi muerto y se está curando, se está curando. Se está curando. Your teammate no has sé. been El kimbo ya me quitó el cargador ampliado ese era el que me servía a mí para. para... Lo va a dejar ir? Si lo va a dejar ir, dígame Eso aprenda eso Pensé que le iba a dejar ir Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, cuidado Hay otro, arriba, arriba, arriba, arriba Caigo, caigo Ah, es que a mí no me lanzaron Qué loca Dos minutos, me tengo que esperar No, no, no, no, no. Ya, ya, tengo cuando ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, a ya, a ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, me ya, ya, me gobierno. <ríe> si ya, la voz. Kimboya, atención, Kimboya eh, ha sido mandado a dormir. Ya como le salvo la vida y todavía no agradecen, weón. El chino que tiene ganas de ir. Pues No sabía quién dispararle y mata el helicóptero. Pues tengo en caja de armas acá al lado chino vamos para la caja de armamos Chino, lléguese, lléguese a la caja de armamos que no la robe la necesito pero urgente voy por mi caja, voy por mi caja, voy por mi caja a los 400 metros me lanzo, va llegando. ¿Quién voy a necesitar que me dé ese cargador, por favor? Ya <risa> lo robé, papi. <risa> ya mi caja, llegué, llegué, llegué, llegué, llegué. llegué ¿Dónde está? Estamos chino, vámonos, mielo. Mi caja dice que está aquí, pero no la veo. ¡Uy, chino! mierda donde lo sacó weón ya <ríe> la mierda no, marica ya ustedes me robaron no me dejaron nada en la caja No, nosotros ni quiera tocamos la caja suya weón ahí, ninguna no caja de ustedes tocamos Reloading. pero con ese poco de caja que tiene al lado no le sirve ese rato no pues no es que la mía donde no tenía todo mire loco vea todo lo que viene, mire, mire, todo lo que hay acá vea vea vea todo lo pero que hay pero acá no miren no lo verdad es que no hay munición <risa> sigan mariqueando que nos cayó la zona sí, aquí encontré baliza ya nos, nos cayó la zona papi chino llegues sí. vamos, vamos vamos ahora sí ya ay marica qué fue esto Se va a matar la zona, que asco Zona, la zona, la zona, la zona La zona marica no se quede se fue retocado, chino, de la moto Hay una cajita acá cerca, voy a... Acá, por acá hay una cajita, si, si necesitan armas Comité a Mercado Negro Metámonos a zona, marica, porque la zona nos agarra y... Pero yo voy por armas porque no tengo... Acá cayó gente, venga, venga, venga, venga, acá cayó acá un jugador Cayó un jugador ahora mismo en paracaídas Muerto, muerto, muerto. hay carro, Traiga la, el carro ya chino, loco. Quien lo tenga, ya hay un carro. Voy, voy, voy, voy. ¿Quién tiene munición de sniper? ¿Ninguno? Lanzaron a taquerra, atrás, men Voy chino, voy chino, voy voy voy voy ¿Quién tiene munición de sniper? Ningún Hágale chino, hágale Yo tengo, yo creo No, no tengo Chino, por este lado venga lleguese. Escucho disparo como en... ...200. Pero yo busco munición acá de Sniper porque no tengo. Aquí hay gente también, lleguese. Loco y Chino, lleguense. Loco y Cerato, lleguense, marica. Estoy buscando munición, perro? ¿Pero aquí hay? Che, sí, no vamos para acá, que tiraron acá adelante, vamos, vamos, zona, zona, zona, metámonos a la zona gente ahí cerca de ustedes maldito buck bo... maldito pero corre un desalazó no no está en el helicóptero todavía ¡Ay, muerto! <risa> Dale, <ahí> cayó <risa> Quedan nada más dos Tengo gente, tengo gente Que va sin placa, va sin placas Muerto, muerto <ríe> Listo perro Falta uno solo Mire, eh, okay. aquí hay placa y cargador ampliado. Lo alcanzó todo totear con, él. con él. Ya lo cae, ya lo cae, lo cae. Lo voy a acabar ese si lo encuentro yo. Ya lo mataron allá al chino. A ah, un bot. Então, droga muito.